Conoced Everyday, un carrito multifuncional con mucho estilo, diseñado para padres activos y pensado para disfrutar de la libertad y la comodidad del bebé. Fue premiado con el Red Dot Award en 2021 por su diseño, funcionalidad y adaptación al niño y a los padres. Nada da tanta felicidad como las aventuras en familia. Con Everyday cada día trae algo nuevo y emocionante. No importa lo activos que seamos, con este carrito todo lo podemos hacer juntos. Ya tenemos hecha la compra. Un cafecito para llevar. Un momento, porque papá va a tomar el control y nos vamos al parque. Este carrito no solamente es bueno para los paseos por ciudad. Si es necesario, va a estar preparado para todo. Con estas ruedas grandes y resistentes no tenemos miedo a ningún terreno. ¡Mirad! Además, es increíblemente maniobrable. Por eso, conducirlo es un verdadero placer. Y cuando tenemos que pasar por un terreno difícil, basta un clic y ya no vamos a perder el control del carrito. Un balanceo suave o un paseo estable. Todo depende de nosotros. Una calle empedrada, un camino irregular en el bosque o incluso en escalón. Gracias a su amortiguación no van a ser ningún problema. Nos encanta Everyday porque tiene muchas y muy buenas soluciones. Por ejemplo, esta capota grande y desplegable, que protege perfectamente del sol y de la lluvia, siendo impermeable y esquivando de modo eficaz la luz solar. Este carrito no solo es cómodo para el niño. Aquí todo lo imprescindible está al alcance de la mano. Además, basta un solo movimiento para mejorar la circulación del aire. Lo abrimos y listo. Ahora podemos vernos por ambos lados. ¡Hola chiquitín! Cuando al final del viaje el peque se duerma, no tendremos que despertarlo, porque podemos desmontar la góndola sin hacer ruido y cargarla cómodamente. El marco se pliega rápido y cabe en el maletero. Los prácticos adaptadores permiten instalar la silla de coche en el marco del carrito para que podamos hacer una compra rápida o disfrutar de un pequeño paseo. El tiempo vuela y Everyday sigue proporcionándonos muchas emociones. Ahora como una silla de paseo para todo tipo de clima. Los cinturones garantizan la seguridad y se abrochan fácilmente. Ahora un ajuste rápido. ¡Estamos listos! Mirad esta barrera giratoria. Mantendrá en su lugar hasta el niño más movido. Y para estos piececitos activos tenemos un reposapiés cómodo. Es súper fácil de limpiar. Esta silla es buena incluso para paseos en la nieve. Resbaladizo, fangoso, no importa, siempre frena bien. Vale. Ha llegado el momento de jugar. Ahora podemos admirar los paisajes. No se tardará nada en darle la vuelta al asiento. Los protectores laterales protegen al niño del viento. Y para que sienta más calor, vamos a taparlo bien. Esta silla de paseo es perfecta para cualquier estación, porque tenemos accesorios para todo tipo de clima. Cuando el niño se canse de las aventuras, podemos bajar el respaldo y protegerlo con su amplia capota. Podéis estar tranquilos, no nos vamos a perder nada. Con Everyday nada nos puede impedir hacer lo que nos gusta todos los días. Kinderkraft. Easy with kids.